Ah, entonces no es seguro. No es seguro. ¿Pero es de seguridad? Sí, sí es de seguridad. ¿Pero estás seguro? Sí, sí, estoy seguro. Vale, ¿y dónde encuentro al tal señorí? Al lado de la iglesia.